Buenas, buenísimas, buenotas, buen... Uy, por Dios, estoy como muy alto, me parece que estoy muy alto Pues sí, estoy muy alto, estoy altísimo, altísimo <ríe> Lo que pasa es que estoy probando otro, otro de otra vez Así que estoy probando esto, pero bueno, eso no importa, eso no importa bienvenidos chicos a un nuevo video y hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, es especial Porque hoy, hoy no traigo bar el Planet, lo siento y lo super siento O sea, es como que todos me dicen trae bar el Planet Y yo soy como, sí voy a traer el Planet, pero lo siento Yo, yo sé, les debo mejor dicho otra semana de unboxings Y quiero hacerla, la necesito y probablemente dentro de poco Llegué otra semana de unboxings, muy probablemente Pero... Eso tendrá que esperar por ahora un tiempecillo Porque ahora vamos a hacer algo un poco distinto Y es que por fin, por fin, por fin Voy a mostrar algunos regalos que me han hecho suscriptores Y además para mostrar unos bakuganes que me llegaron de regalo de cumpleaños Era tu cumpleaños, sí, fue mi cumpleaños el 25 de octubre El que acaba de pasar Muchas gracias a todos los de Instagram seguramente lo saben Algunos de YouTube también No importa chicos, no estoy diciendo como Oye, deseame feliz cumpleaños No, solamente pues para informarles que pues estaba de cumpleaños Y es que ante tal evento pues mi familia, ustedes saben que la familia normalmente sabe lo que a uno le gusta ¿no? lo que pasa es que ellos me dijeron como bueno te vamos a regalar pues unos cuantos fue como un regalo indirecto porque fue como que me dijeron bueno mira toma la plata y cómprate los que quieras yo dije ok ok voy a ver qué puedo conseguir con esto y la verdad es que conseguí cosas que quería hace mucho tiempo y que creo que están bastante bien, además de eso, como les dije voy a mostrar también unos regalitos que me han hecho algunos suscriptores, eh, bueno que me han hecho que me dieron, no son muchos la verdad pero siento que es bastante importante mostrarlo bueno voy poniendo a Midnight Percival y recuerden seguirme en Instagram en Twitter, en Facebook, ya saben que ahí pues estaré publicando como todo lo que va pasando, ¿no? Estoy grabando de noche, no sé qué les parezca, díganme qué tal se ve Siento que se llegará un poco hasta mejor que de día, pero la verdad, la verdad prefiero grabar mil veces de día Siento que se ve mucho mejor la imagen, pero bueno, como sea Y recuerden ir a Drography, un canal muy genial de animaciones que sé que les va a encantar Mejor dicho, vayan ya, ya, ya, o sea, mejor dicho, que hacen aquí todavía? Vayan a Drography, por favor, Dios, ya Bueno, y dicho esto, entonces, no más, empezamos con el video Bien, para empezar voy a mostrarles esto de aquí que me hizo un suscriptor, bueno la cajita no la cajita sí la hice yo Pero lo que me dio aquí el sub fue este sticker de aquí de Bakugan Battle Planet, aún sigo esperando Poder tener más stickers de Bakugan Battle Planet si algún día él se anima a volver a hacer Y aquí guardo como algunas cositas ¿no? Aquí está mi alto mega altobrontes, brontes eh, altobrontes, alto brontes, alto brontes Heios eh, flip, bueno o reverse color como le quieran decir Y aquí está mi cosmic ingram reverse color también, bueno algunas cositas por ahí y este es un sticker que me hicieron. Y la verdad es que me encanta. Me, me parece muy lindo. Y cuando hice esta cajita, pues la pegué. La cajita sí que horrible. De hecho, hice un video sobre esto, pero que tan feo que dije, no lo voy a hacer. No lo voy a mostrar nunca. Pero pues ya que estamos en esta temática de los regalos, pues aquí está. Así que muchas gracias, Francisco, por... Esto de aquí Luego tenemos Esto de aquí Que es una figurita De Wormquake Y es eh, Me la regaló Kevin Muchas gracias Kevin De verdad Brutal Me encanta Es la tercera figurita Que tengo de estas Tengo a un Limulus Si no si mal Y a Oberus Y esa ya sería pues La tercerita que tengo ¿no? Muy linda Y me gusta mucho La voy a dejar por aquí Y luego ya tenemos Algo un poco más Moderno Por decirlo así Para que no digan Que no traigo el Planet Tengo este regalo de aquí Que me dio un chico En alguna juntada Y fue este Tyrann Fangsor, una evolución de Fangsor. Me dijo, oye, yo sé que tú tienes a Fangsor Pyrus, y sí que lo tengo. Aquí tengo su tarjetita. Y él vio, pues, con la semana de que pues yo lo tenía. Y me mira, ya que tienes a Fangsor, pues te regaló a Tyran Fangsor. Fang y es como muy lindo. Y muchas gracias, la verdad, no, no me lo esperé. Muchas gracias, porque en serio está brutal este. Function, la verdad. El nombre del chico, si no soy mal es Santiago, pero soy tan malo para los nombres que voy a decir tres nombres. Santiago, Eduardo o eh, Guillermo. Alguno de los tres es... No estoy seguro cuál es el nombre. Si algo él sabe, él sabe quién es, obviamente, pero muchas gracias. Creo que no es ninguno de los tres que dije, pero <ríe> soy pésimo para los nombres. O sea, la gente que conozco los nombres es porque llevamos hablando por lo menos tres meses. Y hay veces que hasta me olvido la gente con la que hablo tres meses. Así que por eso pues, muchas gracias por pues esta carta, ¿no? Que está brutal. Voy a mostrar también estas cartas de aquí. Porque estas cartas llegaron junto con los Bakugan Que son estas estas 5 cartas de aquí Estas cartas pues la verdad eh, las compré más que todo Como para tenerlas mal que bien Digamos que para algunas batallas que tengo planeadas Pero poco más Esta la compré más que todo por un equipo Ventus que quiero armar Pero vale que son tres cartas normales Pero este efecto sí me llama bastante la atención Puesto que dice que juega durante una batalla Si tú estás jugando con al menos un eh, armamento de bronce en este juego Dice si tú... Si pierdes una batalla por más de 300, eh, la carta portal del... Digamos como la carta portal. No pasaría a la, pila de usado, o la, a la pila de usados del oponente, sino a mi pila de usados. Es decir, como que él la gana, pero yo la gano. O sea, es muy buena. Pero tiene un nivel 3. Es decir, es como último recurso para ganar o para empatar, por lo menos. Así que sí. Bueno, unían estas 5 estas cartas. dos verdes, 2 rojas y 1 azul. Eh, la verdad, pues muchas gracias al chico porque me las regaló también. O sea, fue como, ay, las ya, te las regalo. Y yo como, bueno, perfecto. Y ahora sí viene lo interesante, que es como que me regalaron... De, de Bakuganes, por decir así Y es que son cosas, cosas uf, que tienen sorpresitas, la verdad En primer lugar es esto de aquí Mírame esto Un Dragonoid Aquos Deca Hermoso, míralo, míralo, míralo. Esto, esto la historia, mira. Es gigante, como pueden ver. Y es pues, nada, un Bakugan muy grande. Y no se puede usar en juego ni nada de esto. Pero pues, es para colección. Ya es el segundo que tengo así gigante. Eh, si algún día quieren ver como los dos Bakuganes grandes que tengo, pues sería genial. Eh, compré esto más que todo porque dije, oye, está lindo y no voy a aprovechar la oportunidad de tener un deca Por favor, quiero un deca Pues ya tenía uno, como les digo. Pero pues este estaba muy bien, estaba a un muy buen precio. Y dije, como vale, me lo llevo, me lo llevo. No compré de cumpleaños para el Planet porque, digamos que dije. No, mira, quiero seguir guardando Battle Brothers por ahora Y Battle Planet ya yo compraré eso Porque digamos que si están un poco costosos Entonces pues bueno Preferí yo pagar Valplanet y estas cosas. Igual, pues aprovecho y pues aquí está mi carta especial. Luego tenemos algo muy lindo que dudé mucho, la verdad. Dudé mucho entre tenerlo y no tenerlo. Yo dije como, ¿será que sí? ¿será que no? Porque dije como, a ver, a ver, a ver. Eh, ni fan eres de este personaje, pero bueno. Es nada más y nada menos que un Pyro Dragonoid. Sí, señoras, sí, señores. Y lo más importante es que, miren esto, no tiene, no tiene este. Tapado el poder G, o sea, no se sabe cuál poder G tiene No sé si quiero dejarlo así o no sé si no Pero, pero bueno, que, que creo que sí lo voy a dejar así Porque sería bastante, Uh, ¿qué será? Algún día me arrepentiría no haberlo hecho Pero pero bueno, cómo se voy a dejar esta carta acá Y por último, tenemos este de aquí Que este me llamó mucho la atención desde que lo vi Dije como, ok, dámelo ya, por favor, cállate Y toma mi dinero Y es este de aquí, míralo Muy, muy bonito, o sea, muy muy lindo. Me parece muy lindo. Es un subterra con 650 por G de la tercera temporada. Si alguien sabe el nombre, por favor, déjelo aquí abajo. Pero lo que más me llamó la atención fue sus partes como cromadas. ¿Sabes? Esto me, me, me gustó mucho. Y es sorprendente porque, aunque no parezca, estos cuernos son eh, automáticos. O sea, no son, no son como manuales. Y es muy bonito eso, la verdad. Eso es muy, pero muy lindo. Mira, ¿ves? Muy lindo, muy lindo, me pareció muy lindo Y pues fue como la otra parte de Pues mi regalo, cumpleaños, ¿no? Igual también controlé y me dije, bueno No voy a gastar todo en Bakuganes porque me conozco Sé cómo soy, termino gastando Todo en Bakuganes, entonces como que no voy a hacer eso Pero pues igual La verdad es que sí, igual terminé comprando porque dije como Ok, voy a comprar y ya, y ya, y ya Y bueno chicos, esto ha sido como más o menos todos los regalitos Que me han dado, tenemos esto de aquí Es un video muy cortito, yo sé que este video dura como 5 minutos Pero entiéndanme qué es lo que puedo sacar ahora Yo sé que muchos de ustedes están como, oye ¿Por qué no haces preguntas y respuestas de Vale el Planeta? Oye, ¿por qué no subes Vale el Planeta? Oye, ¿por qué no subes dos videos diarios? Oye, ¿por qué no haces más tutoriales? Yo sé, me encantaría poder sacar muchas cosas y poder grabar muchas cosas más, pero como pueden ver, o sea, estoy grabando de noche, cuando normalmente grabo de día, y es porque esto lo puedo grabar ya, editarlo ya, subirlo ya y no volver a aparecer en YouTube como por lo menos por 300 años de todo lo que hay que hacer. Pero entonces pues nada. Muchas gracias a todos los que pues me desearon feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos los que me han traído hasta acá. O sea, no necesariamente por cumpleaños, sino en serio. Muchas gracias. Ya casi somos 30.000 y eso me pone muy feliz. O sea, estamos como súper cerca. Estamos como 4.000. Yo creo que solo alcanzamos antes de este año. Sí que sí. O sea, en menos de nada alcanzamos los 30.000 y nos despegamos de nuevo. Nos despegamos, Bueno, Como sea. Como sea, quiero traer mucho más contenido Para el planet, quiero sacar otra semana De el Planet, eso quiero hacerlo Pero eh, ahora mismo no cuento con el tiempo Me encantaría, pero pues ahora mismo no puedo He tenido muchas ideas que he tenido que dejar pasar Por el tiempo, así que lo siento chicos Yo sé que no es responsabilidad de ustedes, yo sé que ustedes no tienen la culpa Pero de todas formas, pues gracias por la paciencia De verdad chicos, y pues nada, espero que les haya gustado Muchísimo, pues todo esto ¿No? ¿Qué les parece? Eh? Ya nos regalan Cartas de Bakugan Bueno, como sea chicos, muchas gracias por todo Y pues espero que les haya gustado muchísimo este video Recuerda like, comentar, compartir y suscribirse. Pues nada, nos vemos en otro video. Adiós.